Queríamos agradecerles, por supuesto, de parte de la Biblioteca del Congreso Nacional eh, en, para darnos este tiempo, que sabemos que es muy ajustado el que tienen, que justamente estas herramientas que queremos presentarles tienen por objeto ayudarlos a eh, facilitar su búsqueda de información y ahorrarles tiempo para eh, la reacción de normas en el ámbito de, la, de esta comisión. El equipo que desarrolló estos proyectos está conformado por eh, funcionarios del área de asesoría técnica parlamentaria, además del área de ingenieros de la biblioteca. Entonces, agradecemos también a todos los miembros de estos equipos que permitieron que desarrolláramos esto en un tiempo muy breve. En seis meses teníamos montados estos dos proyectos y mmm, que requirieron, bueno, mucho apoyo. ¿Cuál es el objetivo de estos proyectos? Estos proyectos... Eh, nos inspiraron, surgieron de los propios funcionarios y su objetivo justamente era relevar la función pública y, en segundo lugar, nuestro rol también como ciudadanos, que se generaron después, por supuesto, de octubre de 2019, cuando nosotros quisimos poner a disposición de una futura convención nuestra expertise, nuestra experiencia, nuestros conocimientos en apoyo del eh, del futuro proceso constituyente. ¿Cómo desarrollamos esto? Estos proyectos que son el Comparador de Constituciones del Mundo y Cabildos 2016, se generaron, como decía, a partir del conocimiento, base de datos que nosotros teníamos, agregamos traducciones con el apoyo de alianzas que generamos con organizaciones como el Constitut Project y el, la Fundación Max Planck de Alemania. Y así también en el proceso Hemos ido sumando otros apoyos, como los académicos de la agrupación de universidades regionales de Chile, que nos han ido permitiendo perfeccionarlo. Y seguimos en ese proceso. Estos, estos proyectos, si bien están, por supuesto, listos para usar, seguimos mejorándolos continuamente porque queremos que sigan siendo un apoyo más allá de esta convención y también como una herramienta de educación cívica. Eh, la siguiente, por favor. Primero, ¿qué es el comparador de constituciones del mundo? Es una herramienta web que reúne 194 textos constitucionales del mundo, están en castellano y esta es una novedad, porque si bien nosotros usamos la base, sea, como base, eh, la, eh, la versión en español que tiene el Constitute Project, era muy breve, tenía solo 50, version, 50 y algo eh, constituciones que ellos habían traducido. Y nosotros las aumentamos gracias al apoyo del Max Planck, pero además implementamos a través de eh, inteligencia artificial eh, la traducción automática que permitiera a todos ingresar. Por eso, muchas veces no va a ser exacto, preciso, todo lo que quisiéramos, pero permiten eh, tener una noción ya de los contenidos de, estas, eh, de cada texto que se esté buscando. Son más de 324 materias constitucionales organizadas a través de una ontología que es la misma que usa el Constitute Project y que informa ambos proyectos. Y además le quisimos agregar indicadores de contexto. Es decir, respecto a determinados temas, ustedes también podrán observar que estamos en proceso también de visualizarlos gráficamente, eh, información surgía de bases de datos internacionales, el Banco Mundial, todas las organizaciones de Naciones Unidas, eh, etcétera que eh, se refieren en base a estadísticas, variables, que acompañan un determinado concepto constitucional para darle un sentido a veces más de realidad, ¿no es cierto? Que no es el comparador, no es comparado de constituciones chilenas, solo está la de 1980. No es una fuente original, nosotros siempre acompañamos, para quien tiene una duda o quiere confirmar, la fuente donde se pueden ir en el país que corresponde. No contiene información de análisis constitucional. Nosotros no agregamos papers, no tienen documentos, digamos, de análisis, sino que la idea es que cada uno busque lo que necesita y eh, sin, digamos, sin una conducción por parte nuestra. Y no hacemos evaluaciones. Esto es lo que hay. Esto es lo que existe. Después, el siguiente, por favor. ¿Y qué se puede hacer con el comparador? Se puede navegar las materias constitucionales por los países. Se pueden ver en un mapa, cada, cada texto se puede observar eh, en un mapa donde está ese tema o esa materia contenida en un texto de un país determinado, va a aparecer todas en un mapa. Entonces va a ser fácilmente, um, va a ser fácilmente visibilizar la presencia de ese tema en, la, en, en, el, eh, espectro, o sea, en el espectro mundial. Se pueden compartir, se pueden guardar, se pueden mandar a través de redes sociales, se puede citar, está todo facilitado. Y además se puede contextualizar eh, gracias a los indicadores que les mencioné. ¿Cómo se busca en el comparador? Tiene tres sistemas de búsqueda que se les voy a mostrar eh, a continuación. Se puede hacer a través de un selector, es decir, que se, donde se va a dar un menú, un ingreso a la palabra y muestra el menú de, que le ofrece el comparador a través de esta ontología o de esta organización de temas. A través de una rueda, para quienes... Yo, como ustedes que ya están más informados sobre los contenidos típicos de una Constitución, bueno, ahí están todos organizados en, una, eh, en un esquema general. Os y nosotros, esta también es una novedad que no lo tiene el Constitut, le agregamos búsqueda de texto libre, tanto simple como avanzado, porque hay temas, por ejemplo, que no están organizados, Dentro de esta ontología, porque esta ontología ya tiene 15 años y que la estamos trabajando con el Constitut para ampliarla gracias al trabajo de esta, de esta convención. Y hay temas que no se podían encontrar. Por ejemplo, como les voy a mostrar, el tema de animales. No hay un concepto de los animales o de derechos de la naturaleza por sí mismo. Entonces, eso se puede buscar a través del texto libre, pero no van a poder llegar al mapa. Esa es la única diferencia. Y... ¿Qué ejemplo? Nosotros miramos cuáles eran los temas de esta comisión y elegimos estos estos temas aquí que estamos... ¡Ay, me faltó subraya de transparencia pública! Pero elegimos estos porque eran indicativos, digamos, de, la, de las búsquedas, no por un tema del tema en sí, sino porque nos permitían ilustrar la manera de buscar. ¿El siguiente por favor? Ahí está. Entonces, si yo ingreso y se los vamos a mostrar en la página web propiamente tal... Eh, si yo busco organización del Estado, voy a un primer selector que está al inicio. La página, en todo caso, es eh, www.bcn.cl slash comparador. Es muy fácil. Y ahí entrega este primer, este primer sistema búsqueda, que es a través de este selector grandote que está ahí, y me va a a desplegar. Entonces, yo comienzo a ingresar organización y me va a entregar organización territorial del Estado con todos sus contenidos posibles. Y después... Pinchando lleva directamente al tercer concepto. Por ejemplo, gobierno municipal. El siguiente, por favor. El siguiente es la rueda. En la rueda yo nuevamente voy ingresando, quiero buscar sistema electoral o elecciones y me va a mostrar que estas son las opciones que yo puedo elegir. Y al ingresar a cualquiera de estos, por ejemplo, en elecciones, si quiero buscar, por ejemplo, um, no sé, votos secretos, distritos electorales. Siguiente, por favor. Me llevar, aprieto aquí en materia por niveles, que este que está en el medio, ya abajo del selector. Siguiente, por favor. Y aquí me muestra la rueda. Se fijan, un primer tema general. Y voy a elecciones donde me encuentro con todo esto, todo esto parte del menú. Siguiente, por favor. Me lleva a la segunda etapa y ahí veo, por ejemplo, yo quiero, yo quiero revisar normas y procedimientos electorales. Vuelvo a apretar en esa sección, siguiente por favor, y voy a llegar a distritos electorales y donde me los define y me permite llegar finalmente a este mapa. Por lo tanto, yo miro el mapa y ahí están todos los países que serían, soy, está chiquitito ahí, pero 50 y algo, y se parece, países que sí contienen en el mundo. 55. 55, sí, yo estoy muy ciega. Uh, 55 países que sí contienen temas de sistema electoral en sus constituciones y Chile siempre está marcado, como ustedes ven a la derecha con un clip, siempre está marcado por defecto, si es que, por supuesto, el tema está incluido en la constitución chilena. Y se pueden seleccionar. Siguiente, por favor. Aquí, una vez que ingreso directamente a la, al mapa, ya puedo ver. Por ejemplo, todos los países y sus textos. Ahí están los textos de cada, eh, de cada país, donde a la izquierda, ustedes ven, hay ¿cómo se llaman? Um, filtros, gracias. Filtros, donde por ejemplo tenemos filtros OCDE, filtros Mercosur, filtros filtro hispanoparlantes, o bien por continente. Abajo se pueden seleccionar las constituciones más nuevas, las más antiguas, de acuerdo a su preferencia, un país en particular, de acuerdo al selector que está en primer lugar... Siguiente, por favor. Y si yo no encuentro en esta ontología, en este orden de materia, ¿qué hago? Bueno, dice, no encontró lo que buscaba, intente búsqueda avanzada. Como ocurre con seguridad pública, que no está como un concepto independiente. ¿Y siguiente? Y aquí me va a entregar un listado porque va a buscar por cada palabra en que en el texto constitucional dice seguridad pública. Se fijan y tiene ahí un listado de cientos y tantas constituciones, donde siguen avanzando hacia abajo, están todos los textos. También están, por supuesto a la izquierda, los selectores, o sea, los uh, filtros. Siguiente, por favor. Pero si más de seguridad pública. Siguiente. ¿Sí? ¿No? Sí, gracias. Puedo, a la izquierda, hay otro monito ahí que ven del selector. Puedo agregar. Esta es la búsqueda ya avanzada dentro de la, del texto libre. Siguiente, por favor. Y puedo ahí ingresar. Por ejemplo, le puse transparencia pública con rendición. Entonces, el, el algoritmo, digamos, lo que va a buscar son cada vez que yo busco transparencia pública, cuánto está más cerca de rendición. Y ahí reorganiza nuevamente los países. Siguiente. Por favor, Rodrigo. Gracias. Nuevamente tenemos, y yo puedo organizar al costado, si puse hispanoparlantes, me va a poner la Constitución de Ecuador en primer lugar. Y, ¿qué es lo más interesante también que tenemos? Tenemos una conexión también con esto, con Cabildo 2016. ¿Siguiente? Y, ¿cómo? Abajo dice, ¿quiere saber qué se dijo en los Cabildos 2016 sobre gobierno municipal? e inmediatamente se ingresa ahí y me va a llevar al mismo tema, porque utiliza casi la misma ontología, a Cabildos. Así es que eh, ambas herramientas están conectadas, y eso facilita pasar de una a otra según el interés del usuario. Aquí dejo a mi compañero Carlos Medel. Buenos días. Eh, como Cristín decía, la idea de estos dos sitios es que es generar un, construir un gesto en el fondo. El comparador de constituciones muestra lo extranjero, lo que es extraño a, a, a Chile, mientras el, el Cabildo 2016 muestra lo que es lo propio, que es lo nuestro. Y por eso para nosotros era relevante hacer ese vínculo de los mismos temas. Primero eh, mostrar lo, cómo, cómo son las legislaciones extranjeras, eh, a las constituciones extranjeras al respecto, pero después volver a qué es lo que... ¿Qué es lo que dicen las chilenas y los chilenos? O sea, y eh, sistematizamos la etapa participativa de los cabildos 2016. Esta exposición es bastante breve, así que no voy a eh, detenerme mucho en la metodología de esas cosas, simplemente voy a señalar los grandes números que son, fueron más de 127.000 participantes en total, más de 9.000 encuentros en total, sobre todo más de 8.000 encuentros locales autoconvocados. octoconvocados, ese es el gran número de eso. Y finalmente, eh, tenemos una base de datos que probablemente sea la más grande en castellano de este tipo, que tiene más de 4 millones de palabras. ¿Qué información entregan los cabildos del 2016? Toda la información está estructurada según los derechos, los deberes, los valores y las instituciones. Esas cuatro fueron las preguntas que los eh, cabildenses en ese tiempo respondieron. Y las preguntas eran bien, bien sencillas, ¿qué derecho... Eh, Debería estar considerado en la próxima constitución y los cabildenses respondían. Y por último, ¿cuál era el nivel de acuerdo? Si encontraban, si en el cabildo, en el, en el diálogo, en el debate que realizaban en, en, en los ELAS, si es que llegaban a un acuerdo unánime, si llegaban a un acuerdo parcial, que es un acuerdo mayoritario, o incluso si llegaban a, a un desacuerdo. También se, el, el sitio lo registra. Finalmente, en la cartilla que tenían que, llegar, que llenar, por ejemplo, los derechos salían eh, muchos eh, derechos ya eh, eh, puestos en el formulario, por decirlo así, pero al final de esa, de esa, de esa cartilla había una, eh, una casilla que era otro especifique, es decir, los cabildenses y las cabildenses ahí agregaron qué conceptos no habían encontrado en la estructura metodológica que se les había propuesto. Nosotros, para hacerlo breve, eh, utilizando inteligencia artificial, recodificamos todos esos otros porque era mucha información y por lo tanto era in, importante para la base de datos y los catalogamos como conceptos ciudadanos, que ya, ya se los voy a mostrar. Para el efecto de esta, de esta comisión voy a empezar mostrándole los conceptos ciudadanos porque me interesa que, que vean que, la verdad, el más importante de todo en términos de cantidad es un tema que eh, eh, tiene relación con esta comisión y que es el voto obligatorio. O sea, ese, ese fue un tema que emergió desde uno de todos estos temas, o sea, son, son muchos los conceptos ciudadanos, pero quizá el más importante en términos numéricos de, que emergió desde, desde abajo, por decirlo así, desde la ciudadanía misma. Eh, acá, esta rueda, el, la búsqueda es más o menos lo mismo que, que decía Cristín eh, con respecto al comparador, Acá ustedes tienen eh, el selector y acá tienen la rueda. Como lo estoy haciendo breve, me voy a ir directamente al tema que yo creo que a ustedes más les va a interesar y que son las instituciones. En la parte de instituciones, los cabildos recogen esta, eh, la manera como se, se va a um, administrar el Estado, cómo se, cuáles son los equilibrios políticos entre Congreso, Ejecutivo, etcétera, qué, qué poderes se les va a dar a la, a la región, etcétera. Y como ustedes pueden ver acá, el, el concepto, la institución más importante, que, y por lejos, son eh, herramientas de democracia directa, según lo, lo, los cabildenses. Plebiscitos, referendos y consultas. El segundo concepto más importante el Congreso y Parlamento, que es bien interesante porque, eh, bueno, todos sabemos que el Congreso, no, no, sus niveles de legitimación no, no, no son muy altos actualmente, sin embargo, los cabildenses de todas formas lo, lo consideraron como algo muy importante. Ahora también, como vamos a ver luego, eh, hay que ver qué tipo, de qué tipo de Congreso o Parlamento se refirieron los cabildenses en el 2016. No es exactamente igual al que, al que existe ahora. El Defensor del Pueblo, también era una, una institución muy, muy, muy importante. El Poder Judicial, las Fuerzas Armadas. Y bueno, acá viene el, el Gobierno local. Pero lo que quiero, antes de pasar a la siguiente está la Contraloría, que la Presidencia de la República, como ustedes ven acá, no tiene tanta, tanta relevancia, eh, sino que pareciera que le, los cabildenses nos dicen de que la, las herramientas de democracia directa fueran fueron las, más, las más importantes. Ahora ustedes pinchan en cualquiera de estas, por ejemplo, yo voy a pinchar en, en, en, en plebiscitos y, y llegamos a la página de resultados. Esta página de resultados muestra... Cada uno de los fundamentos, en este caso son 8.061 fundamentos, aquí ustedes hacia abajo los pueden ir leyendo y los pueden leer absolutamente todos, acá abajo pueden seguir, eh, no infinitamente, pero la verdad que son muchos. Acá eh, también pueden seleccionar por eh, regiones y por distritos. O sea, toda esta información es territorial, 100% territorial. Nosotros, lo, en el fundamento, lo único que nosotros hicimos fue poner en las comillas, están textuales cada uno de esos. Acá abajo está el link que lleva los archivos originales y están incluso cuando se sacaron la foto, con, anonimizado porque es eh, información privada. Pero de verdad esta base de datos, es, eh, la trazabilidad es de 100%. Eh, está ahí, bueno, la fecha, se fue un encuentro local, en qué lugar, la dirección. Acá usted nosotros sabíamos que ustedes iban a ser electos por distrito, así que le pusimos también un buscador distrital y que nos muestra, por ejemplo, yo ahora elegí el distrito 10 y, y, no, y nos muestra eh, cuál fue la, la, la cantidad de menciones por, por, cada, por cada distrito. También, como yo les había dicho, ah, no, no, no les dije, pero se los digo ahora, también tiene. Eh, hay dos bases de datos más pequeñas pero que son bien interesantes que son unas son de los pueblos originarios que son alrededor de 140 cabildos autoconvocados que no cumplen con los requisitos del, de la 169 de la oit pero sí son bastante interesantes de, de analizar. por ejemplo acá ustedes pueden ver que en plebiscito referéndum y, y referendos y consultas los pueblos originarios cómo se distribuyen? Bueno, los pueblos originarios más o menos siguen el patrón de que hay, eh, hay bastante en el norte y bastante en el un poco en el sur. Bueno, y la otra submuestra, por decirlo así, son los cabildos en el extranjero. También también fue posible que eh, chilenas, chilenos en el extranjero también participaran de esto. Aquí tenemos, por ejemplo, hay 15 en Gran Bretaña... Yo, todo esto se pincha, todo esto, por favor, los niveles de acuerdo también se filtra por nivel de acuerdo, todo esto es súper interactivo, yo no voy a apretar todos los botones porque estoy eh, rápido. Por ejemplo, acá, eh, yo apreté acá en Gran Bretaña y el primero es eh, de la Universidad de Edimburgo, el segundo es de Bristol, pero claro, me puedo ir a Francia, qué sé yo. Y, y por ejemplo, esta, bueno, no, no, no hice la ciudad donde fue, pero París, etc. Eh, eso, ahora ustedes dirán, bueno, sí, perfecto, pero leer 8.000 fundamentos como que como que es mucho trabajo y es casi inhumano tener que leer una lista de 8.000 fundamentos sobre un tema y nosotros ahora estamos trabajando en, eh, en hacer visualizaciones que, por ejemplo, esta que es una nube de palabras, de, de todas las palabras que se ocuparon, que los cabildes se ocuparon en los plebiscitos, los referéndums, estas son las más importantes, entonces, por ejemplo, bueno, participación ciudadana, claramente, eh, bueno, reforma constitucional, y si a ustedes le interesa algún, por ejemplo, soberanía popular, supongamos que a ustedes les interesa el concepto de soberanía popular y cuáles fueron los fundamentos que se esgrimieron en ese momento, ustedes pinchan ahí, el, esta página de resultados se eh, refrescó y solo muestra los fundamentos que contienen el concepto de soberanía popular, así ustedes pueden estudiar ese concepto según como se refirieron los cabildenses del 2016. Finalmente, para no hacerlo tan tan aburrido, aquí en cada fundamento incorporamos estas, estas palabras que están en, en, en, en azul. Eh, son palabras que nosotros identificamos eh, que eran conceptos que también estaban incluidos en el eh, Diccionario Constitucional Chileno nos tomamos contacto con los autores del diccionario, ellos estuvieron felices de colaborar en este proyecto, y por ejemplo, si usted, cada uno pincha uno de estos, aparece por el lado ciudadanía, yo pin, acabo de pinchar ciudadanía, aparece el concepto de ciudadanía, cómo lo describe el Diccionario Constitucional Chileno, y abajo está la cita con el número de página y bueno, cómo corresponde. Entonces, después de eso, después de este, entre comillas, momento de, de, de educación cívica, eh, se cierra esa, esa pestaña y se sigue navegando, y bueno, eso se puede hacer todas las veces que ustedes quieran. En asamblea constituyente, se puede ver la definición, que el diccionario ocupa poder constituyente, no, no asamblea, pero ahí está la definición, y en, en todos los casos es, es lo mismo. Eso, eh, bueno, acá como les digo, se puede filtrar por nivel de acuerdo, todas estas cosas son, son, son pinchables, son interactivas, igual que lo, el mapa también de Chile se puede navegar, eh, etcétera. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, eh, Cristín y Carlos, por la exposición y también por el trabajo, porque efectivamente yo he ocupado el comparador y es muy útil para lo que estamos realizando. Así que muchas gracias por, por traernos esta exposición a la, a la comisión número uno. Ahora corresponde abrir eh, un tiempo para preguntas, dudas o comentarios que pudieran tener eh, los convencionales, así que queda abierta eh, la palabra para quien desee formular alguna consulta o comentario. Bárbara. Gracias. Yo no, más que preguntas eh, quería agradecerles, no solo por la presentación, ...por poder introducirnos, sino por haber desarrollado esto a la biblioteca. Porque en realidad es un insumo que eh, sirve mucho, es muy claro, eh, la posibilidad... ...de hecho, es mucho más claro que otros buscadores eh, y la posibilidad también... ...de poder compartir rápidamente, de, de tener todas eh, las normas puestas... ...dispuestas en, en la pantalla para poder verlas rápidamente... Eh, realmente para mí ha sido muy útil y les quería aprovechar de agradecer personalmente eh, y también por parte de, de mi equipo que también ha utilizado este buscador. Eh, no conocía la parte de los cabildos, me parece que es, eso es un, eh, un insumo tremendamente valioso. Y de hecho recuerdo que... Esos insumos que en algún momento estuvieron dispuestos en una página web, con el gobierno del de presidente Sebastián Piñera, esa página se bajó y fue muy difícil poder encontrar de nuevo acceso a esos insumos. Así que que hayan sido rescatados y archivados y utilizados, además, sistematizados para poder buscar esa información, también es, es algo que creo que es muy destacable. Así que muchísimas gracias. Gracias, Bárbara. Queda abierta la palabra para comentarios. Patricia. No, yo tal como Bárbara, quiero sumarme a las felicitaciones para todo el equipo de la biblioteca que hizo posible este trabajo. Eh, la verdad es que yo ya lo conocía porque nos hicieron la presentación en la Comisión de Comunicaciones eh, así que solo felicitarlo porque efectivamente es una herramienta de trabajo para nosotros muy valiosa. Eso es todo. Gracias. Gracias Patricia. Ricardo. Yo creo que hoy día tenemos unanimidad porque también me quería sumar a los agradecimientos. Es realmente increíble la cantidad de material que está contenido ahí y, y esto es un material para nosotros y para, para mucho más más adelante. Lo segundo también agradecerles porque parte de nuestros reglamentos considera el material que ustedes tienen ahí. Como decía Bárbara, ha sido muy difícil eh, acceder eh, a la sistematización del proceso participativo que se realizó en el periodo de la presidenta Bachelet y nosotros en el reglamento de participación popular lo tenemos incorporado como utilizar los insumos y todos los insumos están ahí de los encuentros locales autoconvocados, de los cabildos provinciales, de los cabildos regionales. Y eso además de una base de datos histórica es una herramienta muy útil para nosotros, más considerando que también está en los distritos. Yo en particular utilicé ese, ese material para la, en el periodo de campaña, pero está individualizado en cada uno de los distritos que nos representa a nosotros. Así que agradecerles nuevamente por el tremendo trabajo y la tremenda herramienta y seguro la vamos a utilizar. Muchas gracias. Fuad, tienes la palabra. Obviamente me, me sumo al agradecimiento no solo de... De, de, del buscador, sino que también de los cabildos y en general de todo el soporte que ha dado la biblioteca al trabajo, digamos, de la convención. Me consta que desde antes de la instalación de la convención ya estaban preocupados de cómo colaborar y cómo, además, poner a disposición de la convención el tremendo trabajo que hacen de apoyo a la función legislativa, que yo creo que es bastante poco valorada, pero realmente creo que es un lujo para eh, nuestro país el tener una biblioteca del Congreso como la que tenemos. Eh, y yo entiendo que también ustedes van a hacer un, eh, un trabajo de tal manera de que gran parte de las discusiones, las actas, todo lo que forma parte de esta discusión del proceso constituyente, también, ¿no es cierto?, pues que en un, en un eh, registro y que pueda estar después a disposición de la página web para que se pueda buscar, por así decirlo, la historia fidedigna del de establecimiento de las normas constitucionales, que yo creo que efectivamente es un tremendo aporte también. Y solo preguntarle, así que efectivamente el apoyo más también es directo, porque quizás en algún momento nosotros, más allá del buscador de las herramientas tecnológicas, vamos a necesitar algún tipo de insumo, como ocurre en el Congreso en el que se pide informe a la biblioteca. Yo no sé si eso lo van a hacer a través de la Secretaría Técnica de la Convención, se puede hacer directamente, porque en muchos casos, ¿no es cierto?, cuando hay ciertas dudas se cree un informe, por así decirlo, un doble clic, un zoom a un tema eh, determinado en las comisiones del Congreso, se pide un informe de la biblioteca, que son realmente de muy buen nivel y muy objetivos, eh, y tienen por tanto una enorme eh, autoridad, digamos, esos informes. Yo no sé si efectivamente ese tipo de apoyo, cuando ya estemos discutiendo las. Eh, iniciativas de normas lo vamos a tener ya sea directamente por la eh, biblioteca o a través de la Secretaría Técnica, donde también ustedes yo sé que están apoyando. Muchas gracias, eh, coordinadores. Eh, muchas gracias, eh, convencional. Quería agregar que efectivamente aquí están presentes, eh, tanto porque la biblioteca tiene un convenio con la convención, nosotros ya estamos prestando servicios. lo estamos haciendo a través, que están presentes aquí Guillermo Fernández y Virginia Loazó, eh, que son... Funcionarios de la biblioteca que están trabajando en comisión de servicios para la Secretaría Técnica. Y eh, también te presenta acá eh, la jefatura Guido de, la, de Asesoría Técnica y nosotros ya estamos efectuando ese tipo de. ya estamos entregando ese tipo de insumos a otras comisiones. Así es que idealmente es conducirlo a través de la Secretaría Técnica, acá está Guillermo y Vigini. Eh, de hecho, Vigini también fue parte de, de ambos, ambas herramientas, así que también tiene mucho manejo de la generación de lo que se puede hacer. Pero en general esas solicitudes que usted está mencionando sí se están haciendo. Así es que yo aquí dejo a mis compañeros por si quieren agregar algo más. Muy, muchas gracias. Vamos a darle una, un minuto la palabra a Guillermo. Luego tiene la palabra pedida Fernando y después les entregamos la palabra de nuevo para algunas palabras de cierre. Guillermo. Sí, gracias coordinación y como señalaba el convencional Chain, efectivamente nos trasladamos del ¿Te equipo. ¿Puedes poner un poquitito más cerca, Guillermo? Por favor. Nos trasladamos del equipo de, de asesoría parlamentaria a, en comisión de servicios. Somos cuatro personas más dos personas eh, del, del Instituto de Derechos Humanos, que también llegaron en Comisión de Servicio, y una mujer, una compañera del de, eh, Ministerio de Justicia. Entonces la Secretaría Técnica somos siete personas y eh, la convención tiene una, un convenio con la biblioteca. Eh, en aquellas materias que la Secretaría Técnica no tengamos la posibilidad de eh, contestar nosotros mismos una demanda de esta comisión o cualquiera otra, vamos a hacer curso eh, a la Biblioteca del Congreso. Eh, hay una cosa que no es la idea de agregar eh, burocracia, sino que lo importante es centralizar la información. Es por eso que las comisiones se dirigen al secretario técnico Rodrigo Bermúdez y Rodrigo es quien evacúa la información a la biblioteca y la biblioteca entrega el documento a Rodrigo y Rodrigo a la comisión. Insisto, no es la idea de burocratizar el sistema, sino que poder tener un control de qué información se está entregando. Muchas gracias, Guillermo. Agradecer el trabajo y el apoyo que nos has estado prestando. No sé, Rodrigo, si tienes algo para complementar. No, solo sumarme a las palabras de, la, de los miembros de la comisión y de la coordinación para agradecer la presentación que ha hecho la Biblioteca del Congreso Nacional. Yo, al igual diputado, probablemente nosotros, como funcionarios del Senado, conocemos la calidad del trabajo Realiza la Biblioteca del Congreso Nacional y, puesto, para él ustedes. Muchas gracias, Rodrigo. Tiene la palabra Fernando. Yo solo, esto es como por exceso, pero yo solamente quiero sumarme a los agradecimientos y al reconocimiento al enorme trabajo que han hecho desde la biblioteca del Congreso. Y, y decir que una de las cosas que esta comisión tendrá que en su momento discutir será las bases constitucionales de un servicio civil que tenga lealtad al Estado y no a los gobiernos de turno. Y creo que ver cómo eso puede ser posible es, es una buena noticia. Gracias. Muchas gracias Fernando. Le entregamos entonces la palabra para que nos puedan compartir sus palabras de cierre. No, y simplemente bueno quiero agradecerles todas sus su palabras. Yo solamente quiero decir algo muy muy breve, que nosotros empezamos, nos, empezamos con estos proyectos eh, cuando estaba en pleno estallido social y cuando vimos que la representación eh, política en Chile estaba eh, en el suelo y que desde nuestro de nuestro rol de funcionario público del Congreso Nacional, que era una de las instituciones que estaba en el suelo, dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Y empezamos a trabajar en estos dos sitios, eh, tuvimos el apoyo de la, de la institución y la verdad es que eh, fue bien bonito, estamos contentos de poder presentar ahora los, los resultados, fue un trabajo eh, difícil por la pandemia, eh, aprender a, tra a trabajar en teletrabajo y todas esas cosas, pero estamos muy contentos de, de haber llegado a un a, a puerto, por decirlo así, y esperamos que les sean útiles, y si necesitan capacitaciones más específicas, o por favor, ustedes, nosotros felices. Nosotros, la verdad que hicimos estos sitios pensando con un ojo en la convención y con el otro ojo en la ciudadanía, porque estos, públicos, estos eh, dos eh, sitios son totalmente públicos y, y están eh, dirigidos a la ciudadanía también. Eso, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y por compartir hoy día con nosotros.